Marcha, <risa> me... No, dijo... No, no, no, lo voy a dijo ella, güey. No, no, no, no, no, no, no, no, ya, no te pongas... Ya, no te pongas tus moños, mamacita. No me echan tiropos. De favor, escútenme, por favor. Pónganos moros. A ver, voy a dar con ¿No? vos de mueva para que esté la ¿no? ¿Cómo es? No oh, mames Los pendejos se les sigue Oculto Algo ah, Que no, <risa> no oh. se vea muy obvio que estoy grabando Porque la gente es que voltea a ver más chingón Guys, guys This is good Let's <risa> check it out Bárbaro Por este chiquita mm. hermosa Uy Ay, oh, no mames Te pasaron de verga, me cae Uy No me noticiaron Tiras cosas Ponta a perrear ahí, ahí enfrente De los del carro Acá Así dijiste en el centro ya, vamos, ya vamos a la no había nadie No no no ja, es una mamada Mira, ¿quién se imaginó tener un piloto ¿Es que yo tengo? Chichis para la banda. Chichis para eh, no, la banda. No. Chichis para la banda. Quítate, <risa> <risa> pendejo. El próximo va a ser el tío, otro, ¿eh? <risa> No, oh, sí, chingo, estoy muy difícil. Ella perrea sola. Sí, es sí, la sí, mamada sí. clacua. Ah, te pasaste de ver el pico. Ella perrea sola. Es la mamá de es la, la claquua chiquita.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 En... Pues a, poder, <ríe> yo, amigo, a ver tú, moños? a ver tú, mija. ¿Quién estás de gay? Sí, sí, Juan un Juan punto, ¿Quién estás de gay? De ¿A cuánto Barata. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Barata, ya Que tomaron fotos, güey. No hay pedo. si la escutería. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué Ahorita, es muy fuerte. ¿Te me hacen llegar, culero? Tú solito. Vas, güey, vuelve a gritar. Vuelve ¿eh? a gritar ahí yo te grabo. Escucha, güey, güey, güey. Una, las tengas. <risa> que te da tu mamá, güey? <risa> promoción <risa> se mamaron se mamaron <risa> se mamaron <risa> ¡Maldición! bien me <risa> Tengo oferta, no <¿Tienes? risa> Es una Es porque no así, alzála la piernita y que <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué? Culero. ¡Ah, qué! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! se feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué dijo ¡Qué feo! ¡Qué feo! yo ay